fundamentalmente el precio del crudo, el precio del crudo volvió a estar muy alto como no estaba y eso hace que las empresas tiendan a, a invertir más, eh, por otro lado el gobierno está dando beneficios, está generando infraestructura, así que es, eh, la, la apuesta gubernamental es que esto siga creciendo, eh, hay que ver qué pasa y qué, cómo se van a dar las te, te lo tiraba como para cerrar, no pero justo en un momento muy impactante de la política